Hola a todos queridos habitantes de este mundo Creepizeta, como ya vieron en el título de este video, les queremos explicar qué pasó en realidad mente, se debe que no pude hacer el cumpleaños de mi canal, fue creada del 1 de octubre 2015, me olvidé hacer la fiesta de mi canal, te va a crecer mucho mi canal, por eso mis amigos y habitantes, quiero hacer una sección de pregunta y respuesta para mi canal principal. Si me ayudaría muchísimo me deje sus preguntas aquí en los comentarios de este video que y tipo de especial es para que se diviertan mucho amigos y habitantes, no hay límites, puedes decirme todas las preguntas como cualquier cosa, pedime tu saludo como dice el refrán un little aquí, un little allá, un little te saludará. Eso es todo, nos vemos hasta la próxima. Hora. ¿Qué te parecieron estas historias? Deja un like y comparte nuestros videos si a ti te gusta esta clase de contenido, suscribirte.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 秋叶终战